Eh, y otro ministro importante también del gobierno es el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, que está con nosotros. Ministro, buen día. Buen día Muy buenos ma. días. Bienvenido a esta vendimia solidaria que, que ya, ya ha participado en otras, pero sin dudas es, es el encuentro también político y solidario eh, relevante para los mendocinos, pero también para la Argentina. Sí, tiene que ver con una agenda de festividades, de tradiciones que hay a nivel a nivel país, ¿no? Me parece que esta Argentina federal, llena de cultura, de tradiciones, de identidades, muchas vinculadas al trabajo, al arraigo, a la tierra y poder disfrutar de este sol, de estos días en Mendoza, para mí es, es, un, es un honor. Se puede ver en, en esos vinos que salen de, de producciones, de productores de terceras y cuartas generaciones de productores, de esa tradición, ¿no? Que es juntarse, poder compartir en torno a un, a un modelo de producción, ¿no? Ministro, y en esta fiesta de, de tradiciones hay como diferentes elementos, una en la que el productor está en un lugar más preponderante, otra quizá el viñatero. Ayer estuvo en la COVIAR con muchos empresarios del, del mundo del vino, expectantes también, muchísima gente acompañó ese acto. Mira muchísima gente, ese es uno, es uno de los ejemplos que me gusta resaltar, ¿no? es un, un sector productivo de la Argentina que pone en valor una economía regional, que genera mucho, tra mucho trabajo y que articula muy inteligentemente sí. la combinación entre el sector público y el sector pri privado. El sector público, no hay disti distinciones políticas, venimos todos los... el gobierno nacional, el provincial, vienen de distintas fuerzas pol Cierto. políticas, y eso se puede también porque hay un, hay un trabajo profesional, la COVIAR hace sus planes de desarrollo estratégico de largo plazo y eso también nos va de, demostrando que la salida a los problemas de la Argentina tienen que ver con eso, con proyección programación estratégica y entre todos los sectores, ¿no? Sí, y, y acá se ve reflejado también, Ministro, porque hay la verdad es que estamos hace más de una hora y media transmitiendo en vivo y hemos hablado y estamos hablando con todo el arco político, de oficialismo y oposición y, y sin dudas uno quiere buscar que esto también se replique en este año ¿no? electoral. Sí, lo que es, genera también la vendimia solidaria es eso, es un, un lugar de encuentro, un lugar, un lugar de conversación, un lugar donde todos bajamos un cambio y nos podemos Actual. a conversar y a, char, a charlar. Eso, eh, es, eso también es lo que genera la hospitalidad de Daniel Vida, ¿no? esa, esa, ese espíritu que Bien. tiene él de anfitrión... Ese clima de... que se genera. Ese clima también tiene que ver con la personalidad de él, ¿no? Claro. Ministro, muchísimas gracias por este rato que nos ha dedicado. Por favor. Gracias sí, a disfrutar, gracias. Ministro. Que sí, está... claro. Están en la entradita y después van a ir ya al, al salón principal ya en un ratito, nada más. Exactamente. Déjame quizás ¿Sí? aportarte algo. digo. Una Argentina federal tiene que ver con esto. Cada región de la Argentina tiene su particularidad, cada región de la Argentina tiene, tiene su identidad, tenemos que concebir esa Argentina, que no es la de solamente la capital y el AMBA, tenemos una Argentina que tiene una riqueza en cultura, en identidad, en producción y en política, y es lo que tenemos que poner en valor, una Argentina multipolar, una Argentina con muchos polos productivos, pero sobre todo poner en valor la riqueza cultural.